¿Qué pasa gente de YouTube? Estamos acá una vez más Con los que ya me conocen Yo soy Jael El año pasado es un vídeo y Espero que le hayan pasado un bonito año nuevo Que le hayan pasado con su familia Y que le hayan regalado muchos regalos El tema es que vamos a seguir subiendo videos de YouTube Y como verán acá tengo mi, mi compañero Y los que me siguen desde hace mucho tiempo Sabrán que con él hizo mi segundo video es Stitch Estamos diciendo que ahora hay muchos nuevos Así que vamos a estar subiendo muchos más videos con mucha más gente y nos vamos a invertir un montón esperamos que les guste los nuevos videos que se entretengan okay. y que llegue de apoyo a este canal Bye!